Hola a todos y bienvenidos a Dunstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy continuaremos con la siguiente parte de inecuaciones. Ahora vamos a trabajar con las inecuaciones cuadráticas. Veremos cómo resolver este tipo de inecuaciones y cómo plantear esa desigualdad. No siendo más, comencemos. Primeramente, genios, quiero que recordemos las ecuaciones cuadráticas. Tenemos dos tipos de ecuaciones cuadráticas que son x cuadrado más bx más c, donde aquí el término o el coeficiente que acompaña a la x es 1 y mirando esta ecuación tenemos a, b y c, donde a aquí es diferente de 1. O sea que pueden aparecer ambos casos. Entonces, miren que aparecen tres términos, uno cuadrático, uno cuadrático un exponente 1 y un término independiente esta es la forma que tienen las ecuaciones cuadráticas si tienen alguna duda sobre el manejo de ecuaciones cuadráticas los invito a que vean el video de casos de factorización donde se manejan este tipo de ecuaciones ahora continuemos con lo que tiene que ver con el manejo de la desigualdad vamos a comenzar con este primer ejemplo x cuadrado más 5x menos 6 menor a 0 podemos ver que es de la forma Trinomio x cuadrado más bx más c Porque el coeficiente de aquí es 1 Si tienen alguna duda con esta parte de factorización Los invito a que vean ese caso de factorización Para que lo, lo repasen. No olviden que lo pueden ver en el canal Ahora, teniendo en cuenta esto Vamos a abrir dos paréntesis Y ponemos menor a 0 Tenemos lo siguiente Le sacamos la raíz a x cuadrado Nos quedaría x igualmente acá Signo de la mitad positivo este signo multiplica a este más por menos, nos daría menos. Y vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 6 y que al restar, porque tenemos signos contrarios, nos dé 5. Estos números serían el 6 y el 1. Como el valor es positivo, acá el mayor debe estar a este lado. 6 menos 1. 6 menos 1 nos da 5. Quiere decir que satisface sin problemas al trinomio. Ahora, ¿qué hacemos? Miramos lo siguiente, analizamos esto, vamos a decir que x más 6 es igual a 0 y vamos a decir que x menos 1 es igual a 0. Despejamos acá, este más 6 pasaría a restar quedando x menos 6. Y despejando acá nos quedaría x igual a 1. No olviden que siempre que se despeja se cambia el signo del de número. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos valores son importantes, los vamos a llamar puntos críticos, o son los puntos donde hay algún cambio importante acá. Entonces, tenemos que menos 6 y, en este caso, menos 6 y 1 son los valores que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analicemos cuál de los dos es mayor y cuál es menor. El mayor podemos ver que es el 1, entonces vamos a poner acá que este es mayor. Y este, en este caso, sería... El menor ¿Y para qué es esto? Esto nos va a generar varias respuestas Entonces tenemos lo siguiente Para el menor vamos a decir Los X menores a menos 6 Vamos a decir entonces X menores a menos 6 Y para los mayores pues vamos a decir Los X mayores, en este caso a 1 los X menores a menos 6 y los X mayores a 1 y por último pues tenemos estos dos ambos se encierran como una especie de intervalo pero en este momento vamos a trabajarlo solamente como desigualdad diríamos si este es el menor, este es el mayor entonces vamos a decir que esté dentro de menos 6 y 1 entonces va a decir los X que sean mayores a menos 6 y que sean menores a menos 6 Menos 1 ah, corrijamos acá Menores a 1 corrijamos aquí Mayores a menos 6 y menores a 1 Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar estas tres respuestas Que deben satisfacer que sean menores a qué Así, Entonces vamos a analizar esta Esta Y esta Estos tres intervalos Vamos a ver cuáles cumplen que sean menores a 0 Veamos Vamos a analizar entonces los tres intervalos para ver Empecemos con el primero Para ello vamos a dar valores que corresponden Entonces digamos acá Leemos los X menores a menos 6 entonces, Voy a tomar un valor que esté por debajo Sea menor Sería por ejemplo, sería, podemos decir, menos 8 Estaría por debajo Mayores a 1 Pues ya sabemos que un número mayor a 1 podría ser el 2 Y entre menos 6 y 1 que sea mayor a menos 6 y menor a 1. Podríamos poner el menos 2. Es indiferente, los valores que ustedes pueden dar, los que ustedes quieran. Ahora, vamos a ir reemplazando cada valor y vamos a mirar qué valor nos da. Empecemos por el primero, menos 8. Entonces, reemplacemos acá. Menos 8 al cuadrado más 5 por menos 8 y menos 6. Y esto, pues, supuestamente tiene que ser menor a 0, Vamos a ver acá que esto es menor a 0. Menos 8 al cuadrado nos da 64, 8, más por menos daría menos, esto daría 5 por 8, 40. Y esto daría menos 6. Esto da 64 menos 46. ¿Cuánto sería 64 menos 46? Hacemos la resta. Y esto nos da que esto es 18. 18 menor a 0 Como podemos ver, esto es falso 18 no es menor a 0 Quiere decir que esta no se puede considerar como respuesta Y debemos analizar entonces los demás intervalos Vamos a ver qué pasa cuando está en este o en este Veamos Quiero recordarles que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo Limpieza y calidad que brilla Podemos ver algunos de sus productos destacables como son el gel antibacterial en sus diferentes presentaciones. También podemos ver la crema lava platos tanto en aroma limón y chicle y también con sus diferentes presentaciones. No olviden que pueden contactarlos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla y también de su página web. Ahora reemplazamos el 2, entonces pondremos 2 el caso sería 2 al cuadrado, más 5 por 2, menos 6, menor a 0. Esto daría 4, esto daría 10, esto daría menos 6, menor a 0. Entonces tenemos 14 menos 6, menor a 0. 14 menos 6, podemos ver que eso nos da 8. Y entonces podemos ver que 8 no es menor a 0. O sea que esta tampoco sería la respuesta correcta Nos queda averiguar qué pasa entre menos 6 y 1 Tenemos que mirar que se cumpla que el valor que dé Tiene que ser, en este caso, menor a 0, o sea, negativo Veamos Ahora reemplazamos menos 2 Hacemos lo mismo Menos 2 al cuadrado más 5 por menos 2 Menos 6, menor a 0 Menos 2 al cuadrado nos da 4, más por menos daría menos, esto daría menos 10, y esto daría menos 6, menor que 0. Entonces tenemos 4 menos 16, esto nos daría menos 12. Menos 12 es menor a 0. Podemos ver que sí, este valor es negativo, o sea que esto es correcto, o sea es verdadero. Quiere decir que la respuesta del ejercicio... Sería los X mayores a menos 6 y menores a 1. Porque este valor satisface el intervalo y cumple de que sea menor a 0. O sea que esta es la respuesta correcta. Veamos un segundo ejemplo para que quede mucho más claro. Ahora tenemos este siguiente ejemplo. X cuadrado menos 3X menos 10 mayor a 0. Vamos a analizar. También es un trinomio de la forma X cuadrado más BX más C. E, entonces abrimos dos paréntesis. Y mayor a 0. Raíz de x cuadrado de x igual a ambos lados, signo de la mitad negativo, menos por menos da más. Ahora, dos números que multiplicados nos den 10 y que restados nos den menos 3. En este caso sabemos que 5 por 2 la resta daría 3. Pero tenemos que tener en cuenta que como es negativo, el número mayor debe estar con signo menos. Quiere decir que aquí vamos a poner el 5 y aquí vamos a poner el 2, menos 5 y más 2 nos daría menos 3 ya aquí tenemos, podemos hallar los puntos críticos, entonces tenemos x menos 5 igual a 0 y x más 2 igual a 0 despejando acá, nos queda que x es igual a 5 y aquí x es igual a menos 2 ya hemos encontrado entonces los puntos críticos. Ahora miremos cuál es el mayor. Podemos ver que este es el mayor y este es el menor. Entonces al mayor pues, le corresponde lo mayor. Entonces los x mayores a 5. Para el menor los x menores a menos 2. Ahora vamos a cerrar el intervalo. Nos faltaría entonces los x que sean mayores a menos 2 y que sean menores a 5. Ya aquí tenemos los tres intervalos. Vamos a analizar cuál de estos tres satisface que sean mayores a 0. Entonces vamos a analizar esas respuestas. Vamos entonces a darle valores y luego los analizaremos con cada uno dentro de la ecuación. Veamos. Tomemos el primer intervalo, x mayores a 5, démosle un valor, puede ser 6, que sea mayor. Menor a menos 2, podemos darle que sea, por ejemplo, menos 3. Y entre menos 2 y 5, podemos darle que valga, puede ser 1. Y vamos a evaluar entonces cada uno, empecemos con el 6. Sería 6 al cuadrado menos 3 por 6 menos 10 mayor a 0. Hagamos la operación de una vez. Esto daría 36 menos 18 menos 10. Esto daría menos 28. 36 menos 28. Eso nos daría 8. O sea que 8 es mayor a 0. Podemos ver que 8 es mayor a 0. Quiere decir que esta respuesta es correcta, veamos ahora para menos 3, ¿qué pasa damos el valor para menos 3 menos 3 elevado al cuadrado menos 3 que multiplica a menos 3 menos 10 mayor a 0, menos 3 al cuadrado nos daría 9 esto daría, menos por menos da más daría más 9, y esto daría menos 10 mayor a 0, 18 menos 10 podemos ver que 18 menos 10 daría 8, 8 es mayor a 0, correcto, quiere decir que esta también es respuesta. Ahora, nos falta solamente analizar ese último intervalo, veamos si también aplica para él. Ahora, reemplacemos el 1, entonces 1 al cuadrado menos 3 por 1 menos 10 mayor a 0. 1 al cuadrado nos da 1, esto daría menos 3, esto haría menos 10, mayor a 0. 1 menos 13 nos daría menos 12. Y podemos ver pues, que menos 12 no es mayor a 0, quiere decir que esto no sería respuesta. Con esto podemos dar como respuestas ambos intervalos. Y terminaríamos este siguiente ejemplo. Con esto haremos por concluido esta siguiente parte de inecuaciones. Luego veremos las inecuaciones cuadráticas, pero no trabajando de la forma x cuadrado más bx más c, sino ax cuadrado más bx más c. Antes de terminar el video, quiero contarles que la otra semana tenemos un pequeño cambio con la secuencia de videos de inecuaciones. Y eso es porque vamos a desarrollar... El primer en vivo del canal. Y para ello, qué mejor que tener una gran invitada, que en este caso sería la profe Mónica, quien nos va a acompañar el día jueves para que esté con nosotros y contarnos un poco acerca de la temática que maneja. Y espero que el tema que les vamos a dar sea de mucho agrado para ustedes. Muchas gracias, genios, y los espero el próximo jueves. Si te gustó mi video.